Miles de pesos, así como varios celulares, fue el motín que robaron asaltantes a personas que se encontraban en un centro de diversión en la comunidad de Pontón. Afectados solicitan a miembros de la Policía Nacional dar seguimiento al delito hasta identificar y capturar a los responsables. La situación es que cierto desaprensivo, siendo las 10.30 de la noche, se presentaron en el lugar donde Elvin una barrita que vende alcohol y eso y ellos con pistola en mano, atracaron a todo el que estaba ahí, llevándose celulares dinero efectivo nosotros como comunidad estamos recurriendo a los organismos pertinentes del lugar, para que se nos dé seguimiento acá en la policía nacional ¿qué se llevaron? le llevaron a una persona 10 mil pesos a las mujeres le quitaron todos los celulares y se presume que a otro le llevan 23 mil pesos también y un celular, tarjeta de crédito